esta es la colchoneta que se puede intercalar entre las dos capas de nylon que tiene la MAC además de la mosquetera por encima por abajo tiene dos láminas de nylon verde entre las cuales se puede insertar si se quiere pues un aislante como por ejemplo este este es un modelo básico de Quechua de Decathlon Pero vamos, se es de estas que tienen goma, eh, goma espuma dentro se pueden forzar inflándola, como voy a hacer yo ahora. No es muy gruesa, de unos dos centímetros y medio, pero es suficiente para aislar la espalda del suelo. Sobre todo en invierno, que el suelo irradia mucho frío y te puedes quedar bastante fresquito dentro de la masa. Voy a probar a introducirla entre las de todas las láminas de aire. Por cierto, ya que estamos aquí, Comentaré eh, la conveniencia de hacer siempre el enlace entre la maca y los correajes del árbol mediante un objeto que, que aísle las dos zonas, por ejemplo en este caso un mosquetón. De esa manera, si lloviera, el agua que corre por la cinta interrumpe aquí su, su paso y caería al suelo. Si no, correría, correría por la cinta hasta humedecer la hamaca. Es, muy, es un chisme muy barato, son 7 euros y es muy práctico. Este es, este es de 2.500 kilos de carga. Muy bien, muy rápido. Voy a instalar el aislante entre las dos láminas. Las dos láminas están separadas entre sí con un velcro, como quizás se haya oído. Y nada Simplemente la coloco en posición y, y cierro las dos. A ver, uno... 3 puntos de velcro este es el modelo Frontline de Hammock de Didi Hammock pero casi todos los grandes fabricantes tienen algo similar y bueno pues nada, ya está lista para ti eh, la, la maca con ah. su mosquitera como os comenté antes este es el, el tensor para separar un poco de la cara yo creo que es más práctico un simple palito del campo pero bueno y ya está, me voy a introducir dentro ahora con mi peso la, la hamaca bajará bastante lo interesante es que el, el capote este el doble techo, pues quede separado de la hamaca, para que no contacte y en caso de lluvia, no penetre la humedad hacia, hacia el interior hasta luego a ver, si se Bueno, con la mosquetera cerrada, estoy a salvo de los tábanos. Buenas noches.